Hola chicos, estamos en un nuevo video. Hoy les Desaparece. quiero decir que no estoy subiendo videos porque estoy haciendo directos en un canal con un amigo. El, el, Corre en la, la descripción me dejaré Manapa. el link. Eh, espero que se vayan al link y ah, no más adelante subiré nuevos videos. Y ahorita pues estaré haciendo eso. Gracias, gracias y nos vemos en el siguiente video. Ah, que te pasó?